¡No! Y no ha roto! no ha roto, ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Ahora lo faceta. No visto eso. tonto, tío. Que ha sido más. No podía ser más tonto, vamos. Mandame, mandame, mandame a alguien. Te mando, pero vale. Pero vamos a tener que tener placas. No? Cuidado, cuidado. ¿Area clayme? ¿Por qué? Si, ¿Cómo que Area Claime? Hay una no. se parece? ¿Tenéis placas, sí o no? Sí. No sé dónde ponerla. Venga. Bueno, tengo que ir. Costilla. Venga, venga aquí. Pero que no, que aquí hay que entrar de alguna forma La cosa es cómo subimos Es romper eso Y luego Romper la clenfa que hay adentro ¿Entiendes? ¿Y si está tapado? Hostia, por el hemos jodido. Que tengo C4 Asterio, mirad, mirad, mira Asterio qué? Por favor, mira no. esto. Métete por acá abajo. Por favor. Por favor. ¿Qué? Pero si esto se puede, eso se puede abrir desde aquí, ¿no? Mira, aquí, no. Atrás, se... ¿Aquí? no se puede. Eh, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, ahí para subir. Dios santo, bendito. <risa> Me dio curiosidad meterme por abajo de la casa y.. Oye, tengo miedo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mira, hay un cartón. Raided by... no sé quién No fue yo, Luz, cómo es que son Vaya Bueno, voy ah. poniendo bichillos Bueno no. ¿La casa las... Joder, tío, está... está right, tío Por eso sigue quedando la claimfla Flag Y las torretas están activadas <ríe> Que bien ¿Las torretas están activadas? Sí. ¿Y yo cómo, cómo subimos por aquí, tío? No podemos. ¿Seguro? Una forma de cabeza. Estoy casi muerto de ese. ¿Eso le puede agarrar los cofres de abajo? ¿En dónde estás, Inmola? ¿En qué pared? ¿En esta? ¿Tú? ¿En Guantes? No llega el C4 hasta allí arriba. Llega hasta ahí. Vale. Ahí bien. Voy a quitar este. Eh, no. Está bien puesto. Ah, está ahí. Vale. Quita, eh. ¿Y ahora cómo entramos? Silencio Oh, bonita entrada, bro Necesitamos A Batman No, necesitamos que alguien salga Yo Coge madera y pongo un flor Que aquí hay un flor. Asterio. Construir desde aquí. Asterio. Bueno, dime. Acá no se podría hacer un bug y meterse con esa placa. Acá, mira. Cuando estamos acá arriba, ¿no se podría no. hacer un bug? No, no se puede, no se puede. Yo lo he intentado. Pero lo he pensado, vaya. No lo he intentado, lo he pensado. Pero ni siquiera. El laberinto, loco, mirá Mmm... ¿Cómo cojones nos metemos por ahí? ¡Eh! Me había subido ¿Me había subido? Oye, que no hay forma de cargarse la clean flash. Porque además no sé ni dónde está. ¡Qué asco, voy a tirone! ¿Dónde está la clean, tío? Arriba, seguro está. En otro piso, tienen más pisos. Sí, creo, un piso más... ¡Ay, me subí, me subí! ¿Te subí? ¡Oh, qué bueno, qué bueno! Espérate antes de que te caigas a Acepta, acepta, corre. Acepta, acepta, Ulf, te acepta. Acepta, acepta, acepta. No tuviste que tirar ese 4 ahí. No, no, tengo otro, tengo otro. Acepta, acepta. No, no, que puedo petar, puedo petar, puedo petar. Ah, vale. Acepta, Olof. Me estás aceptando todo el rato a mí, eh. Pero si vos me mandaste como quieres, A ver, voy a empezar a petar aquí. Eh. Ahí. La primera es una lista lo que quería. Ay, Yuri, ¿eh? Determinator. Vale, revienta guante. Ya tengo barro, soy feliz. Bueno, vamos a hacer una buena entrada. Quita, quita, quita, que voy a hacer una entrada no, no, que pites las placas, que pites las placas que pites las placas que no las peto no, no no, no, no vale, vale, vale Ahí ya que te mueva ¡eh! me voy a... mete, mete, mete, mete con la naipa Vale Yo también tierra, ¿no? Me bugueo Yo no Tengo oh, yeah. miedo yeah. <risa> Los generadores, los generadores ¡Grabad, Graba, graba, graba no! no oh, oh, oh. Vamos looteando Vámonos, Colomo Viva el looteo Dos matamores Dragonfly Nicore. Bueno, Tropea todo, hombre. Tropea todo. Tropea, tropea, tropea cosita, cosita Bueno, es hecho lo que sea calidad, ¿sabes? Como lo que acabo de encontrar aquí. Vale. Oye, a unas malas. Pues. A unas malas. A unas que... malas. A... Tranqui bro, tranqui A unas malas A unas malas Ah mira, la Clay ¿no? <ríe> <ríe> oh, es que <ríe> tú. Qué pena Y a mí y a mí y a mí y a mí eso es el la, la acumulación de mierda eh, ¿no eh... A ver, aquí estoy encontrando un rocket Esto es interesante La UGS esa, a ver si la podéis coger eh, eh, eh. Alices, alices, alices. Sí, sí, cogerla, cogerla no, no, no, no, Ay, Ay, La gente esta, cuando se vuelva a conectar Va a preguntarse como coña han entrado aquí. Literal, ¿eh? Y yo simplemente voy a decir. Karma. Sí. Karma, amigo, karma. voy a decir, encontré la. el la... Ahí me subí arriba sin cargar. Es que quizás si entraba con esa placa que te que si Sí, han. Es que era imposible. No. No. No, pero... Ya. Totalmente, la verdad, esa sí es la clave. Claro. Ay, mira, mira. Ya tengo barros de todo para mi mapas y Aquí hay okay, otro mapa. Me traga la tierra, rompan las camas, rompan las camas. Caramba. Los zombies que se están cargando, tío. Los casteles de fuera. Uh, uh. Ay, me traga la tierra. A mí y a mí. Mierda. Eh, ¿alguien que vaya a la... Oye, eh... ¿tenéis algo más pa aquí para reidear? Digo, tengo con los malos me pongo a gastar balas de Nicores ¿eh? Amigo, mándenme en un WhatsApp y nos pondramos por ahí Para hacer limpieza <ríe> Voy ve, ve, ve a empezar a darle con la mata, moreje ¿eh? Voy a empezar a a cargarme mierda de esto verdad lo que me quiero cargar es esto bien otro Nico Nikoré Nicore aquí aquí hay un Nikore aquí hay un timber Venida arribando venida arribando quiero un C4 quiero un C4 Otra pero balas. Si es el granadito de que dice, que no la puedo agarrar. Hostia, me estoy muriendo de ese. Otro más c 4 si es ciego. Hay, hay, hay C4. Hay más explosivos. Ah. Hay más explosivos y granadas. Acá, mirá. Pero... Ya, y aquí más c 4 Abrí ah. esto, aguante. A ver si puedes llevarte esto. Es que no, no entra ni. D dame C4, dame C4, aguante. No, no, no, no me hace otro. Yo de dámelo, dámelo, dámelo, Hazme Dame caso, dame caso, dámelo. Uno, uno, aunque sea. Quiero yo, quiero yo. Vale, vale, dale. Pero, pero yo te lo coloco, yo te lo coloco. Tú lo detonas y yo lo coloco. Eh, eh, coloco yo... Déjame colocarlo. Chicos, pongan acá un C4, acá. Ey, acá, acá. Cuidado, cuidado, No, no, no Dale ahí. No, tomador, tío. Toma, toma, toma. Tengo dos. Los perdidos, ¿Y ¿Qué? Vale, ponos a ver. ahí, ponos ahí. Cuidado. Otra vez que me la veo, Yo, yo, yo, yo, yo. Tío, tío, tío, tío, este. Esta gente se ha hartado de comer golosinas. Se han puesto hasta arriba. Si, sí, por favor, por favor. Por favor, por Agarren por lo menos los cargadores, los cargadores de los Timbers. Eso agarra Mira esto, mira lo que estoy tirando de aquí. A ver. No, eso es lo que te hizo, eso es lo que te hizo. Tío, es que. Mira, acá arriba, el segundo piso, el segundo piso, el, fondo piso, el fondo piso. Uy, me estoy burlando. Es una cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Otra Drogon Like para más empleadas triunfales Ese es un foto Ponerse ahí, ponerse ahí, ponerse ahí en medio, ponerse ahí en medio ahí en medio En medio, en medio, ahí, ahí, ahí, mirándome, mirándome No, espera, así no, así no, así no, así no. Vale No, ahora, espérate, voy a, voy a, voy, a, voy a hacerme, voy a ponérmelo de su frente Vale. ¿Fotón? ¿Está? Sí. ¡Ey, sí, acá hay otra. ¿Sí? ¡Uh, mira! No, no hay. No hay. No Pero... voy, Cart... voy a tirar todos los cofres. Eh, Todo lo que hacen los cofres, voy a tirarlos en suelo. Yo soy de rancho. Y yo en serio, ¿En serio? no tenemos dónde guardar todas estas cosas. No, es que tenemos que hacer algo para guardar. No. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Es eran las habitaciones. Eh... Voy a empezar a hacer lockers. What? ¿Guanters? Ah, vos lo pusiste eso, Wander? Wander. ¿En qué? Esto, mira. No, no, no lo conseguimos. Aquello, hola. Ah, sí, eso sí, eso sí. ¿Te imaginas que no ha sido él? Y sabían que íbamos a venir aquí o algo. Sinceramente que... tendría miedo. Yo también.